Hemos convocado porque vamos a presentar el Adelante Andalucía ya de manera oficial aquí en Córdoba. Ahora ya mis compañeros van os desarrollará un poquillo más esta cuestión. Entonces eso, pues deciros que, que empezamos ya con, con el Adelante Andalucía, estamos empezando ya a recoger firmas aquí en, en las calles. Eh, recordaros que bueno, que la, la idea de Adelante Andalucía es. Eh, ...una confluencia de organizaciones de, de izquierda... Que, ...que salimos a ganar la, las próximas elecciones andaluzas... ...y de ahí pues ya iremos bajando a todo a todo lo local ¿no?... Eh, ...vivimos en una comunidad que lleva... ...toda la vida de la democracia gobernada por una formación política... ...que no es muy de izquierda... ...y encima ahora pues el panorama... ...parece que se va a crear aquí una terna... ...entre PP, Ciudadanos y PSOE... ¿no? ...entonces pues nosotras salimos a, a ganar... ...y a cambiar las cosas aquí en Andalucía... ...tenemos la suerte de vivir en una comunidad... ...que tiene una gran diversidad... ...con lo cual queremos que esta Adelante Andalucía... representa esa gran diversidad que tenemos... ...social... .política, ya hay formaciones políticas que se han unido a, a Izquierda Unida y a, y a Podemos, que somos las primeras organizaciones firmantes. ¿no? Eh, .ya visteis a Teresa y a, y a Antonio presentándolo hace, hace unas cuantas semanas. .y lo que estamos buscando ahora es eso, aglutinar al resto de colectivos, re, de, resto de formaciones políticas. Que, .que crean en este nuevo. .en este proyecto, el proyecto de cambio. Eh, .de verdad, real. ...proyectos de izquierda y, y sobre todo eso... ...pensando en la ciudadanía... ...poniendo a las personas en el centro... ...y para acabar con, con estas políticas... ...que llevamos ya 36 años sufriendo ¿no? ...luego esto ya se... ...también se traducirá a nivel local... ...mucho más adelante ¿no? en, ...en formatos similares pero... ...en confluencias locales para lo mismo... ...para salir también a ganar... ...todas las próximas elecciones que... ...que, se, que nos vienen por delante... ...vamos que no, son, que no son pocas ¿no?... ...entonces ya también ahora Juan... Sigue contando un poquito de acto en sí. Bueno, pues buenos días, gracias a todos y a todas por el interés. Sí. Bueno, eh, como decía la compañera María José, el proyecto de Adelante Andalucía es un proyecto que sale eh, en busca de poner Andalucía lo primero. Lo primero es Andalucía, las andaluzas y los andaluces, y vamos a generar ese bloque de cambio que estamos. Eh, Estamos interesados en ser la alternativa al subsanismo en Andalucía. Hay una izquierda real y posible que vamos a conquistar lo que desde hace 40 años esta tierra, que es la más castigada, Córdoba tan más en concreto. Vamos a luchar porque ese cambio sea real y posible y ese es el verdadero objetivo de Adelante Andalucía. Adelante Andalucía es un bloque en el que no solo estamos formaciones políticas... ...sino queremos que se añadan y se introduzcan dentro... ...y participen toda la sociedad civil cordobesa y andaluza... ...y ese es nuestro objetivo real, de confluencia desde abajo. ¿Vale? Y en definitiva, bueno, vamos a presentar a Andalucía en Córdoba... ...mañana, viernes, a las ocho y media de la tarde... ...al lado de la Calahorra, el balconcito del puente... ...ahí va a estar Teresa Rodríguez, Antonio Maillo... Compañera de Córdoba como Ana Naranjo, Luz Marina Dorado y bueno, queremos invitar a toda la sociedad cordobesa a asistir al acto mañana junto a la Calahorra a las 8 y media, vuelvo a decir, ¿vale? Allí os esperamos a todos y a todos y nada, y muchas gracias por el interés y adelante Andalucía. ¿Hay un objetivo de firma, un número al que aspiréis a llegar? Bueno, el objetivo que nos hemos planteado de adhesiones al manifiesto de Adelante Andalucía son 50.000 firmas que ya prácticamente las tenemos conseguidas y vamos a superarlo. Entonces, ese es el objetivo, pero lo interesante es seguir sumando, seguir sumando colectivos, seguir sumando ciudadanía y, como os digo, ser la verdadera alternativa al susanismo en Andalucía. Eh, yo, sobre para cuándo se planteará si podrán presentar la listas de confluencia, ya pregunté ayer, pero bueno, pues se ha cambiado mucho la cosa. Si tenéis algún dato concreto en el tiempo, de si cuando se puede. Mm la de Andalucía dicen, ¿no? La candidatura a las autonómicas. La verdad es que no, estamos... Bueno, sabéis que Izquierda Unida tiene su proceso interno de, de primarias que luego eh, confluirá en esa confluencia, no sé cómo decir, que aunará en esa confluencia. Podemos creo que también inicia su proceso ahora, vamos, eso Juan os lo puede explicar mejor, y la verdad es que no tenemos una fecha. Vamos, cuando tenemos fecha os la, os la damos, pero bueno... ...tendrá que ser más o menos pronto... ...porque las elecciones andaluzas son antes... ...que las municipales ¿no?... ...sean cuando sea son antes ¿no?... ...aunque sea la última fecha que es marzo ¿no?... ...pero no tenemos una fecha cerrada... ...todavía de, de lista conjunta. ¿cuándo empieza vuestro procedimiento? Bueno, el procedimiento está ya abierto... ...hemos empezado un proceso de avale... ...a nivel autonómico... ...en unas candidaturas provincializadas... ...o sea que desde cada provincia... ...los inscritos de cada provincia... ...van a elegir al representante de cada provincia... ...dentro de Podemos... ...y luego ya pues como decía María José... ...el proceso posterior ya... ...de, de engranaje con el resto de la organización... ...no solo con Izquierda Unida... ...sino con los demás sujetos políticos... ...que están dentro del... ...del bloque de cambio... ...pues ya generaremos esa lista definitiva por Córdoba... ...que para nosotros lo importante más que la lista... ...es el programa... ...hablamos siempre de qué es lo que queremos hacer... ...y cómo lo queremos hacer... ...y después ya veremos nombres, listas... ...que para nosotros no es lo más importante. Bueno, pero si tendrá que plantear nombres... ...o se elige sí. desde la provincia...? A... Nosotros desde Podemos Andalucía... ...en nuestro proceso de primaria interna... ...vamos a elegir una, unos candidatos y candidatas... ...los compañeros de le igual... ...y así las organizaciones políticas... ...estamos dentro de la confluencia pues... Eh, ...luego procederemos a un proceso ya interno... ...luego dentro del sujeto de confluencia para, ...para ya generar el listado final. Claro, quiero decir que, que hay una serie de compañeros... ...a los que se puede votar y compañeras a las que se va a votar... Sí, ...es toda... una primera propuesta, digo. Correcto, ¿no? Correcto. desde Podemos Andalucía el, el proceso de, de votación... ...el proceso lo los inscritos... ...y eso se va a abrir ahora, primero de julio. ¿Pero qué va a ser una votación... ...online, la online, La votación online... ...por todos los inscritos de Podemos Córdoba, de Podemos Andalucía... ...y eso va a ser a, a principio de mes... ...estamos hablando de las elecciones autonómicas... ...las elecciones autonómicas, municipales en proceso posterior... ...pero puede tener ese adelante Andalucía... ...se sí. va a llamar adelante Córdoba... No. No. El mismo ...eso todavía si no, lo no, hemos se, definido. no se ha decidido Estamos, ...vamos a empezar ahora ya con las primeras reuniones... De, ...más ampliadas, de más, más formaciones políticas... ...y es algo que definiremos ahí... Sí. ...cuando estemos el mayor número de, de, de formaciones políticas... ...y de colectivos y demás, todo... El, Hombre, Lo que sí ya os hemos comentado otras veces, ¿no? una marca identitaria, raíz común, ¿no? Para, eh, porque las diputaciones son también importantes ¿no? y son fundamentales, entonces con una raíz común y luego ya, pero no está todavía definido ¿eh? y será claro posterior al proceso, al proceso andaluz.